Regresamos, regresamos con la antesala azul, la antesala de los Tigres del Licey y desde el primer día vamos a entrevistar al hombre encargado de conformar, el hombre responsable de conformar el team de los Tigres del Licey, el equipo de trabajo, del de equipo que va a salir al terreno de juego, Luis Urrueta, ustedes lo vieron, Primero, como dirigente, tan reciente como el año pasado. Hoy está en las oficinas y en este momento nos acompaña en el primer juego de los Tigres del Licey como dueño de casa. Ante todo, bienvenido a la antesala de los Tigres, el señor Urrueta. No, gracias, un saludo para ustedes y para toda la fanaticada azul. Eh, contento de estar aquí, eh, de abrir eh, el primer juego aquí ahora en casa. Eh, desafortunadamente ayer no se pudo en santiago pero bueno eh, restan 49 juegos el equipo quizá pronto anoche eh, en general pues fue un buen juego lo hicimos bien quizás no se no se batió oportunamente y se cometieron algunos errores pero bueno es parte del juego y esperemos que hoy eh, el equipo responda el equipo pueda tener la victoria aquí en casa y, y pues comenzar una buena una racha positiva luis por lo general la gente lo que está pendiente es sobre lo que ya está, los muchachos que se integraron, los importados, pero sobre lo que viene y que ya está más o menos seguro que uno pudiera anunciar fecha. ¿De cuáles de esos jugadores podemos decir que pudieran estar eh, regresando al equipo, debutando esta temporada a mediados de noviembre? ¿De cuáles nombres? Bueno, creo que eh, todos sabemos los muchachos que no empiezan de pronto eh, porque terminan en Grandes Ligas, el Lugo, Jorge Bonifacio, Sergio Alcántara, que desde aquel año que quedamos campeones hasta... Hasta este año prácticamente no ha parado y, bueno, quiso coger un mes de descanso, quizás dos, eh, pero bueno, esperemos tenerlo lo más rápido posible. Eh, por ahí vienen lanzadores también de la, de la talla de Héctor Noesí, eh, Albert Abreu, que es un lanzador que está con los Yankees de Nueva York, que puede también ayudarnos eh, dentro de poco. Eh, y bueno, creo que poco a poco esos nombres van a venir... Eh. Eh, llegando, Harley Ramírez también, pues es eh, uno de los nombres que se ha sonado, que ha sonado y, y que seguramente también estará con nosotros, así que eh, tú sabes cómo es esta pelota y cómo es los muchachos que se van, eh, se van incorporando poco a poco, el capitán, Emilio, eh, quién sabe si Hummel Rojas también puede ser parte de este club eh, en lo que va de la temporada. Luis, primera experiencia como gerente general de un equipo, en Colombia fuiste el manager en el Clásico Mundial, eso... Eh, despertó interés también de quizá fue la razón principal por la cual fuiste nombrado manager del equipo de los tigres del Licey pero en estas funciones de gerente es la primera vez que lo hace con un equipo profesional una vez lo hice en colombia con, con un equipo una nueva expansión en medellín eh, estuve como gerente deportivo muy parecido a lo que hago ahora eh, pero bueno es el mismo juego no creo que simplemente es armar un equipo eh, llevar el día a día de las actividades y los, mov los movimientos que tiene un equipo y, y pues ser un líder para los muchachos también y un soporte para, para el dirigente, ponerle un buen producto. Eh, creo que como conocedores del béisbol y ya con muchos años ya de experiencia, creo que es quizá es otra área, pero enfocados en, en el mismo objetivo que es ganar un título. He notado, por lo menos al principio de la temporada, que eh, el punto fuerte en cuanto a los importados, el bicheo. ¿quiere eso decir que ustedes están plenamente confiados en el material de ofensiva dominicano, nativo y por eso hicieron más énfasis en la contratación de lanzadores? No, no, creo que reforzamos las áreas que hay que reforzar, eh, eh, un par de bateadores derechos que siempre hacían falta aquí, eso... Lo logramos con Dilson, con Michael el Morsillo, un centerfield que puede jugar todas las posiciones eh, y ante quizá la ausencia de algunos de los jugadores que podían estar temprano, eh, como era Luis Barrera, Milo Bonifacio, jugadores que juegan en el medio, eh, el mismo Laureano, pues creo que el Morsillo enca encajaba bien. Eh, Dilson es un bateador derecho que terminó en grande liga y un catcher que siempre se necesita como lo es Navarreto que ayer eh, nos mostró una buena defensiva. Y bueno, los relevistas siempre sabemos que que es uno de los puntos que hay que reforzar, el año pasado creo que sufrimos bastante por el bullpen, eh, este año pues mira que ayer no usamos ninguno de los relevos eh, extranjeros y, y el pichón nativo pues puedo, pudo eh, controlar la ofensiva de las águilas, ¿no? Pero, pero no, creo que es, es, es balanceado, es distribuido los imputados. Luis, lo vi como cuando entró aquí al dogout, ahora sin uniforme, lo vi como con un, po un poco de emociones encontradas, es así. Sí, es un poco extraño, nunca pues había estado, digamos que fuera del terreno pues hace muchos años que no lo hacía y de pronto uno no se acostumbra viendo a los muchachos en uniforme, el mismo dirigente, pero nada, no, aquí estamos es para ayudarlos a ellos y, y lo que uno siente es simplemente es algo personal, más no, más no que, que, que quisiera, quisiera cambiar lo que estoy haciendo por ahí, ahora. creo que ahora es otra responsabilidad y con todo el profesionalismo se hace. Pero Luis, queremos... pero finalmente… ¿Dónde se siente más eh, cómodo con uniforme o ahora en oficina? ¿Dónde piensa que, que, que el, el reto es mayor? No sé, dime dónde me veo mejor. ¿En ropa de civil o uniforme? No, yo después después que termine el año pues podré saber y analizar cuáles son de las dos funciones. Me, me gusta más, pero bueno, ahora es donde el club me quiso y, y como liceísta también creo que haré todo lo posible para aportar para al club y tratar de buscar esa corona. Luis, pues queremos agradecerle, por supuesto, esta no será la primera de las veces que le tendremos acá en la antesala azul y desearle sin duda mucha suerte en este nuevo reto. No, no, gracias a ustedes y siempre la orden, para eso estamos. ¿no? Bien, fue el gerente general de los Tigres del Licey, el colombiano Luis Urrueta. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en la antesala azul.